Seguramente este video hará que quieras salir en este momento corriendo en busca de la mujer más guapa para conquistarla. Y es que, en esta ocasión, el famoso dicho, la suerte de la fea, la bonita la desea, también aplica para el caso de los hombres. Y aquí te diré las razones. Ahora, no todo es belleza física. En muchas ocasiones, y dependiendo de las mujeres, la actitud, los detalles y las atenciones valen más que cualquier cara bonita. Según James McNulty, que es investigador de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos, comprobó en un estudio que el hombre que tenía un físico menos atractivo que su pareja, disfrutaba mejor la vida y viceversa. Durante la investigación se entrevistaron a 82 parejas que habían, en, que habían contraído matrimonio en los últimos 6 meses, mismos que habían durado mínimo 3 años de noviazgo. Las mujeres fueron clasificadas por la belleza de su rostro, mientras que los hombres no tenían ningún requisito. Los resultados fueron asombrosos. Los esposos que mantenían más calma y se portaban mejor tenían a lado mujeres físicamente más atractivas. A continuación te dé las razones más comunes por las que una mujer prefiere a los hombres feos para formalizar. Christian, Cristian, encantado de estar aquí con ustedes Como siempre y antes de continuar con el tema principal del video Quiero recordarles que si alguno de ustedes está pensando en hacer algunas vacaciones pronto a algún lado Usen Airbnb para reservar su hospedaje ¿Por qué? Porque Airbnb les permite reservar noches en casas, departamentos, villas, haciendas, iglus, botes, casas del árbol, etcétera, etcétera A precio mucho más bajo que el que pagarían en un hotel Además de que en la descripción voy a dejarles un link para que se registren y al hacerlo recibirán 40 dólares gratis que pueden usar en su primer hospedaje desde ya. Chequen la información en la descripción para más regalitos, ahí tengo varias cosas para ustedes. Y bueno, ahora sí, vamos directo al grano. Empezamos de abajo para arriba con la número 5 y una de las razones por las que las mujeres guapas prefieren a los feos es porque Creen que los hombres feos no son infieles. No me pregunten el por qué, pero la mayoría de las mujeres creen que los hombres feos son menos infieles que aquellos que tienen un físico más atractivo. Sabemos que esto no es un hecho y que la fidelidad es algo que se debe respetar en cualquiera de los casos. Pero este es uno de, las, es uno de los pensamientos más comunes de las mujeres. Y me gustaría saber qué es lo que piensan las chicas al respecto. ¿Es cierto o no? Déjenme sus comentarios. Otra de las razones es el hecho de que a las mujeres les gusta ser el centro de atención. Creo que en esto podemos estar todos de acuerdo. De alguna u otra manera, las mujeres disfrutan ser el centro de atención. Es por esto que prefieren estar en compañía de un hombre con un atractivo menor al de ellas para así ganar todas las miradas del lugar. ¿Será cierto? La número 3 resulta ser porque los hombres feos tienen más atenciones con ellas. De acuerdo a este estudio, por alguna razón, los hombres que no tienen el mejor físico suelen ser más atentos, comprensivos y mantienen los pies en el suelo. Y definitivamente, esto es una de las razones más importantes por las que una mujer prefiere a un hombre estable que a uno con gran apariencia, y bueno, supongo que el hecho de que los hombres feos sean más atentos es porque de alguna forma tienen que compensar la balanza, ¿no? Sería muy malo que además de feo fuera un patán, aunque sin duda también los puedes encontrar así. Y la razón número dos se debe a que los hombres feos tienen mejor personalidad. Sin lugar a duda, la personalidad es lo que conquista y mantiene a una persona a tu lado. Así que, si no eres el hombre más atractivo, entonces te recomiendo que tengas una personalidad de envidia. Estoy seguro que con esta característica no tendrás ningún problema en tus próximas relaciones. Y finalmente, la número uno. No lo van a creer. Y estoy seguro que muchas mujeres van a ser corajes, pero de acuerdo con los resultados del estudio, que yo no hice, antes de que se enojen conmigo, la razón más importante por la que las mujeres prefieren a los hombres feos es porque el dinero mata carita. ¿Qué tal, eh? Pues por algo existe la frase, ¿no? Este punto no aplica para todas las mujeres, obviamente, pero es, sí es muy común encontrar parejas que suelen estar juntas por esta razón. Es un hecho que el dinero no compra la felicidad pero sí te da una mayor tranquilidad en muchas, muchas situaciones y bueno, eso es todo y yo quisiera saber cuál es tu opinión ¿estás de acuerdo con este video, con este estudio o no estás de acuerdo y por qué? déjame tus comentarios los voy a leer y para que otros los, demás, los demás también los lean y pues eso es todo si les gustó el video o les, algo les pareció interesante de él denle un like suscríbanse aquí arriba Denle clic en la campanita tin, tin, tin, para recibir notificaciones de futuros videos. Si tienen preguntas o consultas, dejen su comentario o contáctenme en las redes sociales. Recuerden seguirme en Twitter y en Instagram, donde regalo dinero gratis. Y visiten ascristian.org. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Cristian, cuídense mucho. Chao, chao.